Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero, hoy quiero hablarte de algo que me parece muy interesante en biodanza y que es un eje de apoyo muy importante en, en nuestras clases, sobre todo en las personas en las que tienen... Una alta dificultad en entrar en vivencia. Entonces, hay muchas personas que vienen a la biodanza porque, porque se encuentran a gusto, porque no hay juicio, porque se sienten en confianza, porque pueden estar relajadas, eh, se divierten, hay un clima afectivo muy nutricio. Y, y eso es hermoso. La transformación que propone Biodanza va más allá del, del poder estar relajada y estar en un lugar de confianza donde no te, donde no te enjuician. Y eso evidentemente ayuda a que una vaya conectando pues, con su parte más íntima y más más profunda de sí misma y vaya expresando su ser en realidad. A través de las propuestas de movimiento, con la música, el grupo, las consignas. Pero hay personas que tienen unas estructuras de corazas muy integradas y que y que de alguna manera como que ya se sienten bien en eso, se han acostumbrado a vivir así y, y no, no se han planteado el, el, el, una, transform, una transformación más profunda, encontrarse con el ser. Entonces vienen a biodanza, se encuentran bien, están a gusto, se, se, se vinculan afectivamente con, la, con, el, con el grupo, con las personas del grupo y... Y se sienten bien, pero no hay un avance en la transformación hacia uh, la integración afectivo-motora. Hay un estar bien, pero no una integración afectivo-motora porque las corazas son, son, están muy, muy bien colocadas. ¿no? Entonces, Rolando Toro propone, en, en, en la formación de docentes de biodanza, propone en el, en el módulo de movimiento humano, él hace como una revisión de, de, de los sistemas y, y métodos de, de, de movimiento y, y él, en su pensamiento crítico, hace una reflexión en la que dice que, que a pesar de que hay muchos métodos y muchos sistemas en los que se trabaja eh, el movimiento corporal, no hay una ciencia del movimiento en la que integre al ser, y te lo voy a leer ahora, en la que integre uh, el movimiento intencionado, controlado, el movimiento espontáneo, los automatismos, la postura, el contacto, la caricia. Y entonces él dice, con, con la más profunda humildad, voy a proponer un modelo teórico abarcador. Entonces él habla de, eh, describe eh, con la intención de que sea un movimiento, o sea, que sea una propuesta eh, teórica eh, en evolución, entonces propone eh, y describe el modelo sistémico del movimiento humano según biodanza entonces Rolando dice que la postura corporal es el resultado de un largo proceso de relación con el mundo entonces la propuesta de Rolando la propuesta teórica eh, y práctica de eh, eh, la teoría sistémica del movimiento humano es algo que, nos, que necesitamos repasar, actualizarnos, um, revisarla, reflexionar y reeditar también nuestras consignas en pro de... Uh, influenciar en este sentido del movimiento del movimiento humano del movimiento corporal porque es el espejo es el reflejo de, de, de nuestra manera de presentarnos en el mundo de defendernos del mundo de protegernos del mundo entonces, la propuesta de biodanza es, tú eres un ser completo y los valores éticos que estuvimos hablando la semana pasada de bondad, derecho y justicia, son valores fundados en la vida. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que de la bondad, de la vida solo eso ya es una profunda reflexión en el sentido de que ¿qué es bondad? ¿qué es la bondad de la vida? ¿qué te parece a ti? ¿podemos hablar de bondad cuando un huracán explota y arrasa hectáreas y hectáreas Pueblos Mata ¿Qué crees tú? Biodanza tiene Danzas maravillosas Como son la de oposición armónica Las danzas yang Las danzas yin Los encuentros La ocupación de espacios entonces, todas estas danzas tienen en sí, todas las danzas, tienen un, un significado profundo que aporta sentido al movimiento. Y esto es importante, porque las personas que vienen a biodanza... Y no, y no evoluciona su movimiento, no evoluciona su expresión corporal, porque para ellas ya está bien, aquí hay todo un tema, hay todo un tema, ¿qué hacemos como facilitadoras y facilitadores cuando nos encontramos que hay personas que están Acorazadas en sus corazas y que no tienen disponibilidad para que surja la transformación porque hay demasiado miedo. De... Da igual lo que haya, pero no hay disponibilidad. Pero sí hay disponibilidad de venir al grupo, de estar a gusto, de estar bien, de, de, de la confianza, pero no de la transformación personal. Entonces, a mí me parece interesante que podamos echar mano de, claro, de, de toda la teoría, por supuesto, ¿eh? pero me parece muy interesante la, la propuesta teórica del movimiento humano de Rolando Toro, porque a partir de gestos cotidianos, con, acompañado de la música y de las consignas y del grupo, con la intención de que el movimiento acabe siendo una vivencia, vamos a conseguir esas transformaciones. Si no se dan esas transformaciones, hay que cuestionarse, para mí, no sé cómo lo verás tú, para mí, me cuestiono si esa persona está aprovechando las clases de biodanza. Si... ¿Qué va a pasar con una persona que no tiene ganas de cambiar? No tiene ganas de transformarse. Viene porque está a gusto. ¿Qué hacemos con eso? Es todo un tema que me parece muy interesante y que creo que es importante que podamos hablar de estas cosas. Porque hasta el momento la facilitación de Diodanza es un, un, un servicio a la vida muy en solitario muy en solitario uh, y a veces es difícil de resistir porque nos encontramos con muchas cosas en las personas entonces el facilitador y la facilitadora necesita estar en constante revisión y esa revisión suele ser en solitario cuando desde una propuesta biocéntrica deberíamos insistir en que es verdad que hay un proceso en solitario pero es necesario que esos procesos sean comunitarios también porque es en comunidad que aprendemos entonces las facilitadoras y los facilitadores nos vamos haciendo a nosotros mismos, insisto, con mucha soledad. Y, y creo que es un momento de, de plantearnos todas estas preguntas que nos surgen. ¿Qué hago con esa persona que sigue viniendo al grupo y ya lleva seis meses, lleva un año?, y no tiene intención de cambiar, no tiene coraje de cambiar ni tiene intención de, enfrentar, de enfrentarse al coraje. Son decisiones de vida, no es que esté bien ni es que esté mal. Se da, en nuestros grupos de violanza se da. Hay grupos que son fáciles. Porque la disponibilidad de las personas está a flor de piel, están entusiasmadas con la propuesta, pero no solo una, en la propuesta de movimiento y de, de estar en un ambiente agradable, armónico, de confianza, sino hay un una, una deseo de transformarse, aunque no sea cognitivamente, pero se aprovechan los movimientos, las vivencias se aprovechan. Hay otras personas que por su historia de vida, sea la que sea, sus corazas están muy bien diseñadas, se han forjado con mucha precisión para no sufrir. Y esto es una realidad disolver estas corazas es una tarea ardua que por supuesto tiene que ver con el entorno con el grupo de biodanza al estar ahí sosteniendo a la facilitadora, a la facilitadora al estar ahí ¿no? pero si no hay una voluntad por la persona participante ¿qué hacemos? ¿qué haces tú? cuando te encuentras en una situación así cómo lo vives cómo cómo te afecta cómo afecta al grupo yo creo que esto es muy importante que hablemos de estas cosas hay, en, esta, en esta parte de la, de, de, de la teoría del movimiento humano propuesta por Rolando Toro... ...hay una parte interesantísima que nos puede ayudar muchísimo en estos procesos. Yo lo siento así. Y es la parte del de código para la lectura corporal. Entonces, eh, Rolando dice que eh, cada individuo genera su propia danza y en ella expresa los argumentos y contenidos fundamentales de su existencia es posible mediante la intuición inmediata leer una danza triste, alegre, agitada, serena de los participantes sin embargo, resulta revelador la elaboración de un código para la lectura corporal entonces... entonces Rolando habla, propone unas líneas referenciales para la construcción de este código que están basadas en la estructura general de la danza, en los aspectos energéticos y la relación con el mundo y consigo mismo. Entonces, esto, esta propuesta de estas líneas referenciales para la lectura corporal nos van a ayudar muchísimo... A, a, a mi entender, nos van a ayudar muchísimo a poder abordar estas situaciones en las que observamos que hay personas que no tienen disponibilidad de transformación interior, no tienen disponibilidad de que la vivencia incida, en su yo interno y, y irlo descubriendo porque hay demasiado miedo, hay demasiado dolor, lo que sea. Entonces abordar la lectura corporal nos puede ayudar porque no entramos en su historia, entramos estamos haciendo, abordando al ser humano desde una lectura corporal que nos está indicando una serie de factores que, eh, que están relacionados ¿no? y que la persona puede constatar que es así. Entonces, ir eh, acompañando esta evolución desde la lectura corporal lo que permite es que no entremos en su historia y no hagamos de terapeutas o, o alguna cosa así sino de facilitadores de viola danza basados en la lectura corporal entonces la persona le puede gustar o no pero es un hecho que se mueve de esta manera, que su danza es así, que tal, que cual, que hay aquí esta disociación. Y entonces a partir de aquí, a partir de esta lectura, la persona puede decidir. Pues yo me quedo aquí y no voy a hacer nada más para transformarme. Bien, son decisiones, son decisiones. Entonces ocurren cosas ocurren cosas porque cuando alguien después de ejercicios en los que puedas constatar esa lectura corporal y puedas constatar que ocurre esto hablando con la persona o en sesiones que estén dedicadas a esto concretamente y la persona decide que no va a transformarse no va a modificar porque no le interesa ¿qué hacemos con eso? ser facilitadora y ser facilitador de vida danza es es un compromiso con la vida y es nosotros nos debemos a la vida Y ya nada más. Y en esto quiero decirte que las personas somos libres de elegir. Pero nosotras como facilitadoras y facilitadores, ¿qué hacemos ante estas situaciones? Ante personas de nuestros grupos regulares, incluso... Uh, facilitadores que se acaban eh, titulando como facilitadores que no tienen un movimiento integrado porque no tienen interés en en ahondar en sí mismos porque hace demasiado miedo o lo que sea qué hacemos? Delante de, de estas cosas, cuán permisivas podemos llegar a ser, cómo vivimos nosotras como facilitadoras en situaciones, eh, cómo vivimos esa oposición de manera armónica, la ¿La esquivamos y dejamos que pase y bueno, ya está? O, ¿O qué hacemos? Porque, por ejemplo, la danza de oposición armónica no es solo una danza que podamos hacer y que ya la, hayamos, ya la hemos hecho muchas veces, sabemos hacer las muestras, sabemos jugar con ellos, pero ¿y en la vida? ¿En la vida? ¿En la vida...? ¿Cómo, ¿Cómo me posiciono yo? ¿Cómo danzo yo? Mi tigresa. ¿Cómo la danzo yo? ¿Cómo facilitadora? Entonces, estos son temas muy interesantes. Bueno, para mí. Bien, entonces la idea de, esta, de este vídeo es, es estimularte, inspirarte para que repases el, el, el módulo de movimiento humano y vayas inspirándote también en, de, en, en nuestro oficio, en cómo llevar nuestro oficio, cómo llevar uh, esta, esta lectura corporal al grupo, cómo llevarla a cada una de las personas para que tomen conciencia de que pueden moverse de otras formas también, que las conectarán en la medida de que tengamos la disponibilidad de vivenciar el movimiento humano las conectarán con la alegría de vivir, con, con ese sagrado de la vida, que tiene que ver con, con el júbilo de amar, que es amarme, amarnos, de una forma... Literalmente incondicional. Estamos hablando de palabras mayores. Pero si estamos aquí, en este mundo, ahora, es esto lo que toca. Y no hay más tiempo que perder. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Como facilitadora y facilitador. ¿Cómo, cómo lo haces tú? ¿Cómo te... ¿Cómo te enfrentas a todas estas cosas? ¿Cómo las vives? ¿Dónde acudes? Ya sabes. Te leo en los comentarios, en los privados. Recuerda que también me puedes encontrar en telegram. t.me. Barra inclinada, Universo Biocéntrico, ahora te lo pongo aquí abajo. Donde allí también eh, comparto otras cosas del paradigma biocéntrico que te pueden interesar también. Bien, gracias por estar aquí. Amor y servicio. Hasta pronto.